nosotros desde eh, diciembre habíamos iniciado las labores preventivas para controlar lo que ha sido ese flagelo que ha afectado tanto a la salud y por lo que produce la contaminación atmosférica de la gran cantidad de humo que, que se produce a través de esto y con más razón ahora que contamos ya con una, con una norma jurídica que sanciona de manera directa, De hecho, nosotros desde el año pasado que asumimos funciones, hemos estado realizando un trabajo en conjunto con lo que es la Procuraduría de Medio Ambiente, conjuntamente con la Fiscalía, ya que son labores preventivas. Nosotros saludamos y enaltecemos la decisión asumida por el señor presidente de la República y resaltamos que este ha sido un trabajo que ha realizado una representante de una digna representante de la provincia de Duarte, como lo es la señora Miledis Núñez, quien es una de las personas que ha propuesto la provincia